Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adersid, y en esta ocasión los invito a elevarse conmigo y mirar el C Omega Sword de Bandai. Como podrán apreciar, el mini estudio de Adversive casi no da abasto por el tamaño de esta tremenda figura. Probablemente el plano jamás ha estado tan abierto como en esta ocasión Y es que nos encontramos ante una figura por demás colosal Estamos hablando ni más ni menos que de uno de los tantos Megazords de los Power Rangers En esta ocasión de la generación CEO El cual es básicamente un robot gigante compuesto por varios otros robots de un tamaño un poco menor He podido hacerme con esta pieza de pura casualidad a un precio Sumamente accesible De hecho fue una de esas situaciones En las cuales hubiera sido tonto de mí No haberlo adquirido Y la verdad es que está en, en un estado Excelente Tan solo le faltan dos piecitas Que son una parte de la espada Y uno de los cascos Viene con la caja un poco baqueteada Pero la figura como verán Posee un brillo que es impresionante Y las piezas que faltan No afectan a la hora de ponerlo en exposición, como en este caso que lo podemos ver en todo su esplendor tanto de frente como de espalda Empezaremos al mejor estilo de Mutale Grand, a verlo desde los pies hasta la cabeza comenzando por sus pies que son básicamente dos patines Más adelante veremos las características particulares de cada una de estas piezas cuando veamos los robots por separado el bultaco de la figura tiene forma de toro vemos que este es uno de los de los sordos que está más camuflado de toda la pieza cuando llegamos al pecho vemos que posee un enchapado en oro que nos deja boquiabiertos, en el cual tranquilamente puedo reflejarme. Posee unas articulaciones muy agradables. Como verán, escuchen este ruidito. Son como sectorizadas las articulaciones. Tiene distintas posiciones. Excepto, por ejemplo, las manos, que las manos sí giran. En el medio del pecho hay un. Una cabeza de león, que se le abre y se le cierra la boquita. Y para finalizar tenemos la, la cabeza con ese clásico rostro enigmático típico de los diseños de los mecas japoneses. Con un casquito rojo que le queda muy bien. Esta figura posee varios cascos intercambiables que pasará a mostrarles en este momento siendo este el clásico tengo entendido yo sepan disculpar, no he visto los Power Rangers SEO eh, así que si hay algún datillo que me haya salido mal eh, sabrán disculparme comenzaremos por este casquito que tiene esta especie de ojitos que le quedan, le quedan muy bien este casquito tiene, se le mueven estas orejitas que aparecen como de conejo tiene una onda casco como de, de rugby o de alguno de esos deportes, ¿no? El siguiente casco es este que tiene este tremendo cañón en la parte de arriba de la cabeza que me gusta mucho el visor que tiene es un visor que le queda muy canchero y si le sacamos el paquete se lo podemos poner en la cabeza también teniendo en esta ocasión un héroe con una forma similar a la de un minotauro. La figura poseía un casco más, pero es lamentablemente una de las piezas que, que no poseo. Era un casco con forma de pirámide y, si mal no recuerdo, también enchapado en oro, como estas partes del pecho. Y a continuación, si me aceptan el convite, pasaremos a mirar de cerca a los 5 robots que componían esta figura colosal, como los vemos aquí desplegados. Son 5 piezas, las cuales debo decir que su diseño no es realmente de mis favoritos de todas las sagas de los Power Rangers, pero vamos a analizarlos de cerca porque más allá de eso tienen algunos detallecitos que están buenísimos y ni hablar de la extrema calidad que posee eh, esta figura. Al ser, una, al ser una pieza de la marca Bandai, que es definitivamente de las mejores marcas que uno puede adquirir a la hora de adquirir juguetes Comencemos primero por estos dos, que son las, los pies, que realmente son de los robots que menos me, me entretienen Pero que me han dado enormes sorpresas a medida que los fui inspeccionando no sé si los dos pertenecen a un mismo ranger o si pertenecen uno a un ranger diferente La verdad es que si uno es un Power Ranger y le tocan estos robots es medio un bajón me parece Porque son simples vehículos Uno esperaría un robot con alguna forma animal o algo un poco más entretenido Pero bueno, te toca esto Un tótem sobre ruedas la principal diferencia es la abstracción en estas dos figuras, siendo que esta tiene forma más de maquinaria, una simple máquina con ruedas y misiles, mientras que esta tiene atisbos humanoides e incluso míticos, puesto que podemos ver el detalle de estos ojos que posee, que son similares a, a unas deidades antiguas japonesas, de las cuales hay ciertas estatuas, que suelen aparecer representadas en infinidad de animes y videojuegos. Comencemos por inspeccionarla. Uno pensaría que podemos ver esta figura y listo. Pero lo que podemos notar es que, por ejemplo, acá hay un botón que poseen los dos. Y miren lo que ocurre cuando apretamos el botón. El botón nos indica una flecha para arriba. Y ocurre esto esto se puede doblar haciendo como una suerte de bracitos y nos deja una figura bastante tierna en su aspecto y esto no es todo sino que además tiene un compartimiento donde se les salen unos hilitos de oro con estos ganchitos que no tengo ni idea de para qué pueden servir el único lugar en el que pude enganchar estos hilitos es en la figura esta del león en estos dos circulitos que tiene encaja perfecto pero realmente no sé si si es este el uso que se le debería dar, la verdad. Pero bueno, esto es lo único que pude que pude encontrar. Si alguno de ustedes sabe para qué carajos son estos hilitos, desde ya que se los pido, déjenlo en la caja de comentarios esa información. El otro vehículo... También posee su respectivo botoncito Y miren lo que ocurre Tenemos unos lanzamisiles laterales Y esto es básicamente toda la emoción que tiene esta figura Tiene lo mismo que la figura anterior, los hilitos estos dorados Y no mucho más Acá la figura detrás posee este cosito que es para cuando está en la forma de robot, para que no se caiga, o para que no se caiga para atrás. Debo decir que igualmente la calidad de, estas, de estos botones y cómo se traban y todo es, es impresionante. Siguiente figura que aprovecho que ya la mostré antes, es el, el león, con un diseño que remite al antiguo Egipto, la famosa esfinge. Se le abre y cierra la boca, que brilla impresionantemente. Aquí arriba iba un, una pirámide, que es el casco, la pieza que me falta. Pero lo extraño es que en la caja de la figura, eh, este robot no tiene esa pirámide arriba. Así que o fue un error de las fotos que sacaron, o, o no sé, la verdad que no lo sé. Esta es la figura más elaborada de todas, me parece. Tiene unas articulaciones que son impresionantes. La forma es también muy, muy buena. Muy dinámica, sobre todo. Siendo que es un robot. Eh, y además es la que más se, se convierte cuando tenemos que transformar en el robot gigante. Porque tiene un montón de cosas para hacer. Hay que girarle la cabeza, después girarle... Pecho también acá abajo Tiene toda una serie de movimientos Que Hacen que sea muy divertido Jugar con esto, ¿no? Por supuesto Esta es definitivamente La parte más Este es definitivamente el mejor sword De todos los que tenemos En esta generación En la generación SEO, me parece Y si recién lo que tenía enfrente me parecía Lo mejor, en esta ocasión Esto me parece el, el, el más de todos, vemos que está muy hueco adentro eh, y es un toro, que no tiene una forma la verdad demasiado, no, no sé, no me despierta, mucho entusiasmo esta figura la verdad, se repliega acá esto, se apretan unos botones y se lleva esto para adentro y con esto es simplemente la, la cintura, el bultaco el del rod gigante, una figura bastante olvidable. Y por último tenemos el pajarito Que está muy bueno también No le llegan ni los talones al de la, la primera generación Incluso de las, de las generaciones anteriores a esta Pero es un lindo diseño Es un muy lindo diseño con alas que se mueven Y tiene una particularidad que es que en las patas Tiene como un resortecito Que no sé para qué servirá No solo eso sino que acá arriba, que es donde se oculta la cabeza del Megazord completo tiene estas dos ranuras en las que se les puede encajar si uno quiere, por ejemplo, una... uno de estos cascos tiene la, la distancia perfecta para que se le encajen los cascos pero no... esto no queda para nada bien, así que realmente no creo que este sea el uso lo único que puedo sospechar es que cuando esta figura está armada, el Megazord completo esto queda en, les, en la espalda del Megazord y si uno es lo suficientemente pudiente como para tener eh, otro robot que no me acuerdo cómo se llama ese robot se le acopla atrás al Megasor completo y se transforma en un hiper mega Ultrasor, no sé cómo decirlo entonces para mí que esta, esto, estas dos ranuritas están simplemente para eso eh, para una habilidad que lamentablemente no no poseo en este momento para mostrarles y bueno como verán el simple hecho de Admirar esta figura tan compleja hace que los escritorios nuestros queden hechos una absoluta piltrafa Así que yo voy a dignarme a simplemente ponerme a ordenar y a guardar esta figura en su caja No sin antes pedirles que si les gustan los videos que hacemos se suscriban al canal, activen la campanita Y si quieren hacerlos en aguante, que compartan los videos con sus amigos y amigas entusiastas de coleccionismo también, por supuesto, los invito a que nos sigan en Instagram, donde cada tanto mostramos algunas cositas que no llegan a ser material suficiente como para dedicarles un video. Y además así estén al tanto de, de todo lo que subimos. Eso fue el SEO Omega Sword de Bandai y espero que les haya gustado. Chao.